Al grupo Min Alru con nosotros de Danzas Árabes, de música espectacular. ¿Cómo combinan? No, bueno, eh, tiene otro plus verlo con, con, con la música, música en vivo, vivo ¿no? es te Espectacular. Vamos a estar charlando con Juli, también con Danilo. Que son parte de este grupo para saber todo acerca de, bueno, historia, cuando arrancaron a, a hacer estas actuaciones juntos. Y además conocer algunas curiosidades, claro, ¿no? nos comenten los instrumentos también. Sin dudas. De esta danza que, que nos transporta, ¿no? Yo me sentía, qué sé yo, en el Medio Oriente. Claro. en la alfombra de Aladín. <risa> <risa> Bienvenidos ahora sí. Los vamos a volver a recibir con un fuerte aplauso a <risa> Juli y Juli, a Barroso, que ya están aquí. Bienvenidos, bienvenido, chicos. Bienvenidos a todo el día. grupo. Sí, ¿Cómo todos? están? Sí. Bueno, qué hermoso, qué espectacular lo que hacen. Bueno, muchas gracias. Y lo que decíamos, ¿qué que, que plus que tiene que lo puedan acompañar con la música en vivo? La verdad que sí, para nosotros es un placer, cada vez que nos juntamos a ensayar la música, eh, es, es otra cosa bailar la danza, eh, más esta danza creo que está en su bailarla con música en vivo, creo que, que es una pasión que, que bueno. Es muy lindo disfrutarlo. Lindo. Y e instrumentos que no estamos acostumbrados Total. a ver, ¿no? Para, para nada, clásicos. ¿Cómo se llama ese que, que tocas vos, Danilo? Ney. Ney. Ney. Ney. Ney. Ajá. Literalmente en árabe significa caña. Ajá. En realidad, en este caso, este instrumento está hecho de aluminio. Sí. sí. Lo fabriqué yo. Ah, no me nada. digas! Sí. Te puedo creer. Fabrico mis propios instrumentos. Mira. En este caso, este instrumento de viento me es milenario. Ajá. Sí. Eh, bueno, su... Origen es muy antiguo, es uno de los primeros instrumentos de viento uh -huh. eh, registrados en la historia de la música wow. y en la historia de la humanidad. Eh, actualmente se sigue tocando de la misma manera uh -huh. eh, y es un instrumento muy simple. Sí. Es un caño, hueco. ¿No tiene nada por dentro? No tiene nada por dentro Es hueco Es hueco Pero impresionante el sonido que, que le sacas Claro Para, para ser es tan simple, ¿no? Evocador, un instrumento super wow, evocador Eso es bueno, encantador entra... de serpientes con ese Exactamente <risa> Bueno, y se utiliza mucho en la cultura árabe eh, Y sobre todo en la religión sufi Para ah. las meditaciones Ah, ah mira, eh, claro Y en todos los países árabes uh -huh. El ney es uno de los instrumentos más este, milenario y es, fácil, es, perdón, perdón. No, ¿es fácil aprender este tipo de instrumentos a tocarlos cuando quizás no son tan habituales no los vemos tan seguido uh -huh. es un instrumento particularmente la música árabe tiene un lenguaje diferente al nuestro uh -huh. es un lenguaje eh, creado para la cultura y para la música uh -huh. árabe donde se trabaja en macam y cada instrumento tiene el cuarto de tono que no tiene eh, el instrumento occidental ah, mira. logramos hacer notas eh, distintas Uh -huh. eh, por eso es tan llamativa tan esta música, ¿no? claro, sí. porque tiene muchas notas Entonces es un lenguaje bastante amplio Y el lenguaje amplio. de la danza también es amplio, ¿no? Porque vemos esos movimientos que, que, que no se replican en otro tipo de danza ¿no? es la, la panza, cómo se mueven los brazos, las caderas eh, es, ¿Dónde está la clave de, de la danza árabe? Y un poco en la respiración Ah, mira eh, Y también eh, ser conscientes de de nuestro eje. Mm. Creo que cuando vos te, te concentras en el eje del cuerpo, sobre todo en el, en el abdomen, eh, creo que es como que ahí le, le vas encontrando la vuelta. Es porque tienen un creo manejo que está ahí el, el, el, La clave. La clave. ¿Cómo sí, se es que le llama sí. belly dance cuando mueven así la panza que todos tenemos ganas de hacerlo y como que no nos sale? <risa> cuenta, cuenta. Sí, el belly dance eh, mm. en realidad es un estilo más moderno. Ah, bien. Eh, nosotros se lo conoce belly dance mm -hmm. así a... Muy a muy general. generales, Ajá, grandes rasgos eh, Claro, uh -huh. grandes rasgos, pero eh, nosotros trateam, tratamos de mantener un estilo más egipcio, más tradicional ah, mira eh, Dentro de la modernidad que le podamos llegar a agregar, claro. por supuesto Pero siempre tratamos de mantener uh -huh. eh, como las raíces de la danza Bien. árabe Claro, porque nosotros decimos danza árabe, claro. pero puntualmente viene, es, es heredada de, de muchos las países Las danzas árabes son muchísimas, claro. son muchísimas Realmente la gente conoce solo el estilo belly dance, Ajá. que es el, que, el, es el famoso, claro. pero la danza árabe es mucho más amplia y tiene, la verdad, eh, eh, tiene toda una historia ancestral, cada estilo tiene su historia, entonces la verdad que Muy uno ingresa en el, en, el, en el mundo de la danza árabe y es como que... No, no puedes creer que sea tan claro, grande... No Parás de aprender. No, no, no. Claro, Nunca te de que analiza, aprender ¿Viste? Yo hace 17 años que bailo y, y todos los días aprendo cosas nuevas. Qué lindo. Es impresionante cómo se aprende a danzar. Qué hermoso. Me gustaría que presenten al resto de, de sí. sus compañeros y también que nos nombren, bueno, co, cómo se llaman los demás instrumentos, porque no dejan de ser súper curiosos también. Así que todo suyo para que también los aplaudamos y les demos la bienvenida. Bueno, mi compañera Yamila Jawad. Hermosa. La verdad que bienvenida. Bienvenida. De bailarina y bueno, nos acompañamos muy bien. ¿Los chicos? Bueno, eh, Marcelo Badawi nos eh, Perdón, Marcelo Morcos. Ajá. Venía. Nos acompaña con el laúd. Uh -huh. También el laúd es un instrumento milenario, uh -huh. eh, instrumento de cuerda, eh, bastante interesante. Y Matías Martínez nos acompaña con el derbaque. Claro. Y la claro. percusión es realmente lo que mueve aquí el espíritu Estamos, eh, En complemento, bueno, con la triada de instrumentos eh, Cuerda, viento y percusión Así uh -huh. que bueno, Mina al Ruh suena siempre Espectacular. Y tiene un significado especial esta palabra, Mina al sí. Ruh ¿Alguno no nos quiere contar? Desde el alma, Ajá. porque es lo que hacemos, lo hacemos desde el alma eh, Porque es nuestra pasión y lo disfrutamos mucho, así que para entregárselo a toda la gente que nos va a ver, que uh -huh. y bueno, que disfruta de esta danza. Yo sí, la verdad seguro. que les quiero agradecer el espacio que nos han dado, eh, que les dan a los artistas uh -huh. mendocinos, porque creo que la, el, el, el arte está muy desvalorizado en nuestra uh -huh. provincia, y creo que este es un espacio, una oportunidad que tienen los, los músicos de... De, de darnos a conocer ah, y, y decir es realmente valioso lo que hacemos estudiamos sí, mucho invertimos sí. mucho sí. y creo que, que es la oportunidad de, de poder valorizar esto un poquito más así que muchas gracias por supuesto no, bueno, usted, para, para por nosotros es un, un placer mostrar realmente el talento y la calidad de artistas que tenemos acá en la provincia sí. de Mendoza así que siempre van a estar las puertas abiertas supuesto, de, de mejor de mañana David. para todos los artistas locales eh, nosotros ya le contamos a Fuli semana a semana nos proponemos un desafío Bien. la semana pasada nos tocó bachata sí. eh, bueno Hizo lo que se pudo. Pésimo. Es así. Y queríamos, eh, junto a, a Yami, eh, si nos podían enseñar algunos pasos. ¿Cómo no? Sí. Eh, a ver. Bueno, o sea, a se va a hacer lo que, lo que se pueda. Eh, que pasos básicos. ¿Cómo uno arranca? Introducción a la danza árabe, tomo uno. Vamos a hacer acá. Uy, perdón. Ahí la... ¿Querés que te enganche el micrófono? No, no. Ay, bien, no, perfecto. Para ver, que puedas gracias. estar cómoda. Ahí está. Excelente. Ajá. Bien, ahí está. Para, para que nos pueda ir re, relatando lo que tenemos que hacer. Bien. Bueno, ¿por, ¿por dónde arrancamos? Podés ubicar las eh, las eh, los pies sí. a la altura de la cadera. Ok. sí. Y vas a dibujar como un infinito. Ah, Así. mira. Ahí está. Vamos pues, Luqui, no seas Yo tímido. También, lo sí, lo sí, sí, sí, <risa> no seas tímido. Ay, lo por, lo supuesto, supuesto. por supuesto. Claro, bueno. Ahí, ¿cómo ahí, ¿cómo ahí uh, tenés que bajar como si fuese un infinito. Las rodillas se doblan lo menos posible. Ahí está. Bien. <risa> bien. Y esto podés después Vas levantando okay. una cadera y vas levantando la otra. Bien. Esto es un Ojo, eh. Ojo. <risa> Ponele la nova, onda, Lucas. Dale. Mira, mira cómo te la muevo ahí. ¿Y <risa> la muevo, ahí? <risa> Y las manos, porque, bueno, las manos pueden hacer un movimiento así muy delicado, uh -huh. suave. Sí, hacia adelante, uh -huh. hacia arriba. Bien, bien. Puedes subir pero, una pero, y bajar la otra. Ah, mira. Puedes hacer... Bueno, ahí. Qué lindo, qué lindo, como veo. Wow. Y esto si lo acompañas ahí, queda muy bonito. Claro. Estoy viendo su porque... <risa> ¿Es, es que una vez estamos comprobando que, que somos de madera. Somos de madera, madera Clarita. Es, es así. así. Los hombros, puedes mover los hombros Ah, también. y eso me encanta. Y quiero ver como bien de cerca, cómo es ese movimiento de la panza que hicieron en un momento como... Unos eh, hipopresivos, no sé cómo, ¿Cómo se tuketuki, dice eso. Guau, oh. wow, ya ¿no? me te puedo enseñar bien la química. Yeah. ¡Wow! Uh -huh. ¡Mira qué es eso! ¡No! Yeah. ¡Qué control que tienen desde toda la zona! Ah, ahora lo hago yo. No, chica no No, hago. No, vamos a ver. A loque, al loque. Como que tenés que meter y sacar la cosa así. No, no, no, no me. No tantos no chance. dejemos a los que saben te pido por clarito. favor le vamos a dar el paso a los chicos para que nos regalen sí, sí, un último ves. número artístico ¿les claro. parece? Bueno. te vamos a ayudar ahí a el, el micrófono para que pueda bailar tranquila Ay, eso chavamos. mientras tanto mira ya ¿Sí? estás viendo la página de Instagram del grupo Min Al desde el alma obviamente bueno hacen todo tipo de presentaciones en eventos y demás así que si te gustaría contratarlos ahí mira tenés las vías de contacto para, para poder charlar con los chicos, seguirlos y darles todo el apoyo a los artistas locales. ¿Damos paso entonces? Dale. mira al RU para todos ustedes. Vamos. De danzas y de música árabe, qué hermoso. Qué lindo poder conocer sí, no. distintas culturas, ¿no? A través del arte.